Sacar adelante un producto es una cuestión de saber decidir exactamente lo que sois capaces de hacer, en qué tiempo lo podéis hacer y poder conseguir hacer lo mejor posible en el tiempo disponible, no excederse con lo que uno decide, no quedarse corto con lo que uno decide, saber graduar las habilidades personales, saber graduar las habilidades de grupos, saber explotar aquello de lo que sois capaces, todas esas habilidades no tienen nada que ver con Amstrad. Todo eso es habilidades de llevar adelante proyectos. Llevar adelante proyectos es algo que vais a hacer en ingeniería multimedia, como hacen vuestros compañeros de ingeniería informática, y como hacen los ingenieros industriales o como hace cualquier otro ingeniero. No tiene nada que ver. Y ahora, dicho esto, tened en cuenta, como os he dicho antes, los de Retroworks, hicieron su Fiana que lo podéis buscar y ver cómo es el juego en cinco años en el primer año ya tenían hecho el juego y han tardado cinco en sacarlo de hecho no solo es que en el primer año ya tenían hecho el juego si no mal recuerdo fue hace cuatro años que hicimos una entrevista a javier peña que es el programador principal de RetroWorks, también un chico que ha hecho Demostene de joven y Así que podéis coger y buscar la entrevista que le hicimos a Javier Peña, que está colgada en la universidad, y ver lo que nos contó. Y ahí ya enseñaba cómo estaba hecho el Fiana hace cuatro años. Y sin embargo, sacarlo les ha costado cuatro años más que hacerlo. Si tenéis un proyecto que tarda un año en hacerse, tarda cinco en salir. Lo que es hacer el juego es el 20%, literalmente. Una quinta parte. Pulir, crear contenido, pulir el contenido, revisar el contenido, ver que las cosas hacen lo que deben, rehacer el contenido... Cuatro años. Ahora, estamos trabajando en un tiempo súper reducido para el juego de Amstrad. Totalmente súper reducido. Y súper reducido por dos motivos. Porque tiene que ser una experiencia que os valga, pero también tiene que ser una práctica de asignatura. Porque sería ideal que pudiéramos tener un año entero para que pudierais hacer un proyecto grande, para que pudierais aprender mucho sobre el bajo nivel, para que pudierais desarrollar vuestras habilidades, pero no lo tenemos. Y como no lo tenemos, hay que condensarlo en la práctica que tenemos. Y en eso que tenemos, nos quedan ahora mismo cuatro semanas. Dos para poder hacer el producto y dos más para poder pulir el contenido. Lo que tenéis que hacer no es Hacer, sea como sea, el producto que os habíais marcado hacer. Esto es una cosa que ya os he dicho a algunos grupos. Si tenéis en mente un producto, y ahora mismo, ya habiendo hecho el curso de ensamblador, ya habiendo tenido una semana de haber practicado, de haber programado algo, veis que no podéis tener ese producto en dos semanas, y ojo, para tenerlo en dos semanas, como os he dicho a todos, cuatro o cinco días máximo para tener el mínimo producto viable, si veis que no, ahora es el momento de tomar decisiones. Tomar decisiones es, este producto no sale en dos semanas, hay que elegir otro. Estos son decisiones de ingeniería. Durante la carrera puede que os hayan dicho mucho aquello de yo hago una planificación y luego la sigo. La planificación, para lo que está realmente, es para tomar decisiones cuando no se cumple. Las planificaciones... Su objetivo es que llegado el día de la entrega haya un producto. Ese es el objetivo de una planificación, no que haya el producto exacto que queríamos, porque muchas veces va a ser imposible. El objetivo, como ingenieros, es compromiso de el mejor producto posible, posible, el día de la entrega, sin retraso ni de un día ni de media hora, ni de cinco minutos, el día de la entrega, el mejor producto posible. Pero el mejor producto posible muchas veces no va a ser coincidente con el producto que inicialmente queríamos. De hecho, la mayoría de las veces no es así, para ser exactos. Incluso con experiencia es muy normal planificar y cometer errores. Muy normal. Pero con experiencia lo que sí que se hace es empezar a sacar la tijera rápido. Cuando uno tiene experiencia, lo que ve es... Llevo una semana de cuatro y lo que llevo hecho no me va a llevar a dentro de cuatro tener lo que había planificado. Ya estoy incumpliendo la planificación. ¿Qué tengo que hacer? Replanificar automáticamente para que dentro de cuatro haya un producto. Es decir, tomar decisiones en cuanto no cumplo la planificación. Para eso sirve. Esa es la realidad. La planificación no es un documento estático que hagáis al principio y que vais a seguir siempre. Eso, ¿Cuándo habéis hecho eso? Sed sinceros. ¿Cuándo, narices, habéis hecho una planificación y habéis dicho hoy hago esto, pam, pam, pam, hoy hago esto, pam, pam, pam, y lo habéis cumplido? ¿Cuándo? Esto no sucede. Cuando uno planifica muy bien, se cumple una parte importante de la planificación porque ya tiene experiencia y ya consigue cumplir muchas cosas, ya sabe adecuarse a los tiempos, pero aún así ocurre que hay cosas que no salen. Y sobre todo, las cosas que mayoritariamente no salen son aquellas que incluyen el riesgo por desconocimiento cuando tenéis que enfrentaros a cosas nuevas que no habéis hecho antes estas tienen un margen de error brutal porque no podéis estimar algo que no habéis hecho antes este es el motivo que lleva por ejemplo a la industria aeroespacial a tardar tantos años en sacar satélites o en sacar un telescopio o en sacar cosas que lo planifican a 10 años y tardan 25, literalmente o sea, no me quedo corto Ahora mismo está por salir el telescopio James Webb y lleva ya un retraso de una década. Va una década de retraso en el James Webb. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque son retos de ingeniería a los que nadie se había enfrentado antes. Y es imposible planificarlos por adelantado. Esto os está pasando en el juego de Amstrad. Os enfrentáis a cosas que no habéis hecho antes. Es imposible que adelantéis hasta qué punto... Van a ser cosas que os requerirán tiempo de aprendizaje, tiempo de investigación, tiempo de desarrollo... Pero aún así, lo que sí que es vuestro deber en cualquier proyecto es fecha de entrega, producto. Esto es el deber principal como ingenieros. Por eso me veis a mí insistiendo constantemente en producto, producto, producto, porque este es vuestro deber como ingenieros. Tenéis un proyecto delante y hay que sacar un producto. Tiene que ser el mejor posible en el tiempo disponible. Ahora mismo vuestro objetivo es... Como tengo que llegar ahí, yo quería hacer producto A, el que sea. Me invento, quería hacer un DOOM. No me cabe. Tengo que buscar una alternativa, o bien en el mismo producto recortando características si es posible, o si no es posible, me voy a uno más sencillo. Pero ya. Lo que no puedo permitirme es estar viendo que no cabe y continuar. Eso es la receta para el desastre. Y tenéis que aprenderlo ya en el proyecto de Amstrad, porque en el proyecto de ABP os pasará también. En el proyecto de ABP lo que vais a tener que hacer en algún momento es decir, yo tengo esta lista de características que iba a implementar, ¿qué hago? Intento hacerlas todas o me concentro en hacer unas para que estén bien y si veo que tardo menos de lo estimado, hago alguna otra. Siempre vais a tener que tomar decisiones de, ya voy fuera de planificación, ¿qué va primero? ¿Qué es más importante? ¿Qué hace que mi producto funcione? ¿Qué hace que no? ¿Cómo puedo hacer que el día de la entrega, entregue un producto? Si ese producto, en vez de tener siete enemigos, tiene tres, tiene tres, pero están bien hechos. Es un producto cerrado, acabado y guay. Esto hay que aprenderlo ya. A muchos os lo he dicho, ¿vale? Eh, quiero que lo tengáis claro todos. Tomad hoy las decisiones que tengáis que tomar respecto a planificación, para seguir lo que os estaba diciendo cuatro días máximo cinco un mínimo producto viable que ya sea producto y esto me, me he hinchado a recalcarlo y vuelvo a repetirlo que os quede claro no es una demo técnica dentro de cuatro o cinco días deberíais tener un producto que aunque fuera con cajitas fuera jugable como para entregárselo a alguien a que juegue producto ¿sí? es súper importante que cumpláis eso porque si cumplís eso, os quedará tiempo para empezar a decir, ya tengo un producto, ¿qué cosas quiero que tenga mi producto definitivo y cuánto tiempo me queda? La principal, la primera que quiero que, que tenga por orden de prioridad respecto al producto. La prioridad es cuál de estas características mejora más mi producto y me da tiempo a hacer. Esa, adelante, la hago, la integro al producto, vuelvo a cerrar el producto, termino, y siguiente, termino, y siguiente... Me queda tiempo, sigo. No me queda, cerrado. Resto de características, fuera. Las quería, es que era súper importante, fuera. No, porque ya se ha acabado el tiempo, hay que cerrar producto y necesito dos semanas para pulir lo que tengo, para que cada detalle esté perfecto, para que cuando alguien lo coja, no diga, esto es una práctica de estudiante. Vuestro objetivo principal es que si alguien coge vuestro juego no diga esto lo ha hecho un estudiante, que diga esto lo ha hecho un profesional, porque es lo que queréis ser, profesionales, es para lo que estamos aquí, ese es vuestro objetivo, y ese objetivo no depende de que lo que hagáis sea brutalmente bueno, sino que esté muy bien acabado. Algo muy bien acabado es profesional, aunque sea simple, puede ser muy simple, ¿a cuántos juegos no habéis jugado que son muy simples? ¿Sí? Sobre todo en el móvil. Habréis visto algunos muy simples. Pero ¿cómo es el acabado de la mayoría? Hace un momento estaba hablando con él de un juego que solamente es pegarle a enemigos que vienen izquierda y derecha. Es incluso más simple que el Kung Fu Master que hemos visto algunos de por allí. Vienen enemigos y es pegas a derecha o pegas a izquierda. Ya está. No hay más. Sin embargo, el acabado del juego... Es un juego totalmente acabado. Nadie discutiría, nadie diría eso es una práctica de estudiantes. Es un juego. Lo puedo jugar, lo puedo comprar, si hace falta, aunque sea simple. Mola. No necesitáis que vuestro juego sea supersónico, necesitáis que esté súper bien acabado. Eso es lo que hará que vuestro producto sea profesional. Y como decía antes, la única forma de hacer un buen acabado a un producto, la única forma de conseguir que el producto esté fetén, es iterando. Es terminándolo y diciendo, hasta aquí, ya no le meto más nada, pero lo que hay, voy a fijarme en cada micro detalle que haya, en cada cosa, es que el control no termina de la aceleración, no es que este enemigo es muy simple, debería de hacer no sé qué, es que aquí este cuando sale, y si hago esto, cada detalle, cada cosa, todo tiene que acabar perfecto. Y esas dos semanas, si hay que rehacer cosas, se rehacen, lo que no se añade es nada nuevo, pero lo que hay... Hay que intentar que quede perfectísimo. Necesito más niveles, más contenido. ¿Qué es lo que más va a mejorar mi juego? ¿Darle más niveles o conseguir que esa sensación de salto acelerado sea mejor sensación? Eso es lo que tenéis que hacer. Fijaos en eso y entonces conseguiréis que vuestros acabados sean lo más profesionales posible. Y si conseguís que cuando las reviews de YouTube lo vean, digan qué juego más guay, es simple, pero mola mogollón. Y no diga a nadie, esto es una práctica de estudiante, habéis ganado, sois profesionales. Porque ser profesional no es tener el título en la mano, es hacer cosas profesionales.